No. ¡Claro! ¡Claro! Está está prendido. hola pre... no, José! No, pero cámbate, Ya que está empezando hey, a prender. ¡Ey! ¡No, no, no! Espera, espera, espera, espera. Ya se prendió ya. No, todavía no está prendido. ¡Claro que sí! Bueno. ¿Puedes gollito? ¿Se hagan? Con No espere, espere, espere. No, yeah, no estoy, espere, espere. Espera, espere. ¡Ya! Espera, espera. Ya ahora sí. Primero, Ay, no, becha, primero no, primero lo primero. ¡Ay! Pero eché así. Sí, no, pero bien hombre, echá bien. Bien. ¿Qué se lo lleva a la brisa? Bien, bien, bien. ¡Wow! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Ya, ya, ya. Ya, ya, lo ya. Ya, ya, ya. va a decir ya. No, pero ahí Te lo voy a grabar. ¡Bol, Espera, espérate. Tienes que grabar aquí el tágalo. Tira, va para aquel lado. No, no, no, no. <risa> espérate, espérate, espérate. Ya. Dale, tírale bien, tíralo, tírale. Tíra. Pero, la... pero tirala ahí bien. Tenla, tenla arriba. Ven, ven, ven. Espera, Espera, ya <risa> está, <se apago, risa> Mejor. ya está. Mejor. Ya, Mejor. Ya, Mejor. Mejor. Mejor. a pagar. Mejor. que Mejor. arriba, así.